Ya, yeah. esta es la situación actual de nuestro jardín. Esto fue culpa mía, totalmente porque acá viene una sequía chiquitita que yo tapé hace un tiempo. Viene llena de agua, ahí está emanando una cantidad de agua brutal el terreno. Acá corrí con suerte, pero en la segunda posa se me fue de la mitad del agua para el patio. Este no es el único problema que tenemos acá, porque de por aquí sale toda el agua que alimenta esta sequía. Pero acá arriba, esta agua yo la veo y está corriendo. Y viene desde acá atrás. Acá de hecho siempre ha estado volando y cuando doy la vuelta con la camioneta, se entierra un montón y el barro... <risa> Empecé a ponerle ripio, pero desistí porque dije esto lo tengo que arreglar antes de tirarle piedra encima. Así es que acá creo que está la otra vertiente que aquí tengo agua corriendo todo el rato. Eso no es todo, la bodega está recién terminada, no le he hecho nada desde que grabé el video y este segmento de acá no se ha secado aquí adentro de la bodega el barro sigue e incluso hay una poza adentro y eso no sé si es porque acá está manando agua o aquí es donde se está juntando todo el agua de la lluvia. El drenaje lo voy a sacar por acá <risa> esta es de loco lo voy a dar la vuelta y lo voy a tirar arriba del camino así es que acá en el camino también tengo un lugar que es el más húmedo que acá y acá y hacia allá al lado de la camioneta y es probablemente por todo lo que viene del camino y de acá y de acá porque acá hay un cerro entonces las bolsas de basura figurando el agua baja y sigue el camino de menor resistencia así es que para solucionar eso hoy día que está helado y que está lloviendo todo el rato nos vamos a subir arriba del mejor sofá del mundo concéntrate porque esta guapa va estar muy rastrosa Poco cacha como sale el agua de la tierra weón, oh, oh, oh, oh, oh, me dejáis loco, me dejáis loco, me dejáis loco, me dejáis loco Y está, no está fría, está como calentito. oh qué guá, digo. Cacha ya me tengo que llevar toda esta agua para abajo Tierra se chupa. Esta hueá hipnotizante piedrita. esta si que ver si se cayó. Va a ir para allá, acá al otro lado tenemos la estación de lavado. Espero que rebalse para allá, porque así solucionamos todo el problema de esta parte de acá. Vamos al próximo destino. Vamos a tener el este pedacito acá. y lo vamos a hacer porque el problema está muy evidente <risa> iba a ir a buscar un trípode más alto pero se me ocurrió algo cuánto tiene este pero esta cuota o oh, se está poniendo pesado ¿qué fue lo que pasó nuevo firmware 39 megas, esa valla pues, no la puedo bajar acá conecta la aeronave y prueba de nuevo está conectado Estaba desconectada esta weá? Tenía el cable desconectado todo el rato, no puedo creer lo estúpido que soy ¿Dónde está la otra estupidez? No hay lluvia, hay bastante viento Tengo que hacer el compás de nuevo Iniciar Giro la aeronave en horizontal Giro la aeronave en vertical Estoy mareando Mavic Calibración completada. ¿Está molesto o no? Por favor Muchas gracias Oh, perdón por esa rama No, yo quiero video oh, No, no sé ni ocuparlo, qué vergüenza Entonces, vamos a ver qué es capaz de hacer esa máquina para resolver esto Vamos a por ahí, y veo lo que está haciendo el Mike Vamos wow, mini, para que no se caiga, no quiero estar preocupado de eso Se cayó el toque, voy a dejar esto tirado en el piso nomás Voy a partir allá, porque si no cuando libere esto Va a quedar la patada en ese lado ya se está secando, acá al menos ya está seco esta agua no sé de dónde viene, aparece ahí esta zanja también la tapé yo <risa> y se la pasada y se me había olvidado ya que existía me voy hasta que conectes hice un poco más profunda esta zanja acá para que si llueve <risa> eh, el agua se vaya al estacionamiento pero estaba pensando el agua se posa acá mandarla para allá y para abajo no me hace mucho sentido me hace más sentido empezar a trabajar una zanja acá al costado chiquitita pero quede la pendiente para sacar toda el agua que tiene este terreno güey. ahí tiene super alte hay dobla para allá no va a haber problemas por acá. No hay, no hay, no hay agua ahora, pero. Salsa mora de mierda. No, perdón, murra, murra. No sé por qué ahora me dicen que le tengo que decir murra. Va a tratar de. Va a caer de acá, va a caer aquí mismo. Ay, me están dando apoyo las vaquitas. Deberíamos llevarnos el agua por acá, solo lo sabremos con la próxima lluvia y un poco más profunda acá. Ya, Hoy día es el día siguiente a las reparaciones que hicimos ayer de drenaje y esto, esto está seco. Ayer pensé que esta parte de acá no iba a secar, pero parece que agarramos justo la, la vertiente que está acá abajo de dónde viene bro? cacha está acuático eh, el piso está emanando agua y esa agua se está yendo por acá esto se va a secar dónde se fue todo el agua oh, no sé dónde está el agua esta ayer antes estaba lleno de agua pero sí, no se sé ve para dónde se está yendo probablemente esta agua de acá está llegando a este lado porque aquí tengo un pequeño chorrito por acá también esto lo Estamos atajando aquí, se está yendo allá abajo. Si no lo estaríamos atajando acá, y se estaría yendo a la zanja. No veo por dónde llega el de arriba. Tengo este otro problema en el jardín porque corre para allá. Esta zanja de acá sigue haciendo lo suyo. Y esta agua de acá no sé de dónde sale, pero por suerte cambiamos la entrada de acá allá arriba porque acá estaríamos con un barrial brutal. ¿Cómo vamos a solucionar esta de acá? Aún no lo tengo claro y estoy bastante confiado de que esto se va a secar le va a tomar tiempo pero se va a secar eventualmente porque aquí la posa ya es mínima y cualquier agua que venga arriba o se va a ir por acá con nuestra zanja que hicimos el otro día que está funcionando aparentemente muy bien o por este otro brazo que también hicimos el otro día Es el día siguiente y esta zanja no hizo mucho, pero esta, esta, esta está llena. No sé por qué tengo una posa acá, pero me quiero deshacer de ella. Y acá estuvo drenando bien. Y aquí está la parte más húmeda del estacionamiento. Vertientes siguen dando agüita. Ahora está pasando hasta atrás. Llega un hilo. Y está llenando todo esto. Y el hoyo donde está el palo es una piscina. Sigue cayendo agua por ahí arriba y sigue saliendo agua de acá abajo. Acá hay bastante húmeda que está corriendo para abajo, pero quizás tengo que extender esa zanja más para atrás. Porque si sí, acá está todo húmedo y llena... esa esquina está, está llena de barro. Bueno. se ve llega desde acá también ahí se ve pero estoy seguro que está además tirando agua por allá abajo y esta agua que se va por acá mandarla para allá Cacha hasta donde se clavó la pala. Bueno, está muy blando acá. La sacamos de ahí. La guiamos por acá. Se los viene un poco para este lado, pero me da lo mismo porque por acá sale otra napa en algún lado. Está mojado siempre. Y la llevamos a la sequía principal. Ojalá que esto no salga mal para mí porque lo veo venir. Este terreno nunca había experimentado una wea bueno, así. Desde allá viene bajando, llega para acá y lo que está café ya es agua que se fue. Está lindo el día, bueno. Es la raja que haya tanta agua en el terreno, pero también es un problema. Tener muy poco y tener mucho siempre es un problema para todo. ¿Qué tan nerd me veo? Saqué estas tablas, espero que por última vez. ¿eh? Y profundicé estas zanjas para que veamos qué es lo que pasa con esto. Esta ya está haciendo lo suyo porque acá está manando agua todo el rato y se está yendo para allá. Está ahí, está ahí tirando agua por acá, me voy a decir. tratando, estoy haciendo caminitos en la tierra para tratar de ver desde dónde viene el agua, está avanzando solo un poco, y eso viene de nada, viene de la tierra quizás es lo que se está secando acá arriba espero, porque es realmente poco Imagina, si cae, güey No quiso Si les soy bien sincero, yo pensé que este video Iba a ser un video simple De cómo arreglar Unos simples problemas de drenaje Pero me di una vuelta por el patio Y me di cuenta Que no iba a estar tan fácil No ha llovido Y esta parte de acá se secó bastante Pero acá está corriendo Agua con furia Está saliendo un borbotón ahí Cáchate, míralo, oh, cómo sale tanta agua bajo la tierra. Pero en fin, esta la tenemos más o menos controlado y la estamos llevando, lo estamos llevando a la estación de lavado. Y acá podemos ver que aquí uh, tiene que haber otro borbotón porque esto está más alto que lo que viene allá atrás. Así es que todo esta agua está corriendo, bonita y feliz. Y nuestro drenaje de acá siguen funcionando bastante. Este río no se ha secado, no, no, no hay posibilidad de que sea la lluvia. Y se los digo porque aquí arriba salió otro borbotón. Míralo. Tierno. Como nos inunda la casa. <ríe> está acuático. Y eso no es todo. Nuestra bodega se está viendo en peligro de extinción. <ríe> Síganme por aquí los buenos. Este tampoco se ha secado. Y acá ya estamos, estamos más arriba que ese, más arriba que todos los de acá. Sus buenos 2 o 3 metros. Y aquí está corriendo. Para acá arriba, que yo hice la sequía. Yo pensé que iba a estar atajando el agua de arriba. Y tirándola para los costados. Y para este lado. El del costado funciona, pero no corre mucha agua. Y es porque acá no está cayendo agua. El agua no cae, no sé si me cacharon ya que este terreno tira el agua desde abajo para arriba. Y acá el agua corre, la fuente de alimentación está en otro lado y creo que la veo... Ahí está saliendo agua. Y de más arriba quizás está saliendo agua, porque mira cómo corre. Entonces acá hay más, es lo único que puedo pensar. No sé, acá sale agua. Es la única conclusión que les puedo dar Y esto está 10 centímetros más bajo O 20 centímetros más bajo Que nuestra querida bodega Así es que <risa> <risa> <risa> <risa> Tenemos un problema grande Y yo no sé si esto va a seguir subiendo Porque aquí hay otro Detrás de la bodega En esta esquina Esta calle está seca esa zanja está seca Y aquí está uno. Y esta está corriendo Se mueve Y esta se está juntando con esa Pasan por debajo de mi camioneta Y acá hay otra Esta viene de, es la que viene de arriba, que la atajo allá abajo Ahí hay otra, allá hay otra Acá hay otra Acá, ¿pa' qué les voy a contar? Esto está... Esta es la... Este es el pantano del, del terreno. ¿No te creo dónde fuimos a parar? ¡Cachete el lugarcito que elegimos con la bala! Vale. Mi amor, se nos va a inundar la casa. No te preocupes, lo voy a tratar de arreglar. Agua, agua, agua, agua. Agua Agua Agua Agua Podríamos hacer una canción con este terreno En mi terreno en Temuco Había mucha agua Voy a partir con esta Porque es la más crítica ya que está al lado de una estructura Voy a tratar de bajar el nivel con la pala Todo lo que pueda para que drene lo más bajo posible Y... <risa> y se está poniendo a llover Yo pensaba que a esta altura íbamos a estar mejor acá Pero esa agua ya no sé ni de dónde viene Ahí va el polvo, con vuelo Aquí Se mueve un poquito Lo único que lo logré que lo fue dejar más espacio entre Este terraplén y la zanja Ahora hay más altura Y eso significa que quizás la capa superior de este De esta isla que tengo acá Se pueda secar Este lado alto está bastante firme no firme firme pero está recién construido se nota que va a secar y las piedras no van a pasar por acá pero acá hay algunos lugares que hasta con las piedras está medio para que hablar de este lado que el más bajo con respecto a eso de todos los terrenos en todo Temuco aquí estamos <risa> ya acá todo el sedimento que moví está drenando eternamente hacia allá hay harta más diferencia de nivel antes estaba casi arras con la bodega, espero que la bodega se seque. Me vino a ver Tabito hoy. le estaba contando los problemas de, de drenaje que estamos teniendo en la casa. Y está decidido a hacer una zanja. ¿Qué opinas de la geografía del terreno? Se cae todo el agua, el cerro, igual. todo, todo se junta acá. y agarramos todo el agua para abajo está acuático esta viene limpia y se junta con la que acabamos de mover tierra acá se brigio se mezcla y sigue por abajo a la otra zanja que ya estaba hecha ojalá que se estabilice un poco más Vamos a tener que tener riachuelos en toda la propiedad, aparentemente. Eh, una buena parte del agua se va para allá, pero acá hay otras napas subterráneas y ahí se ve clarito. De ahí viene saliendo agua, de aquí viene saliendo agua. Así que lo que estamos haciendo con Tabito es profundizar la zanja lo que más podamos para que esto rebalse más bajo. Y eso implica meterse con esta zanja de allá y esta de acá. Creo que si buscamos la definición de isla en el diccionario esto bodega cataloga como que está en una isla O es muy tonta lo que estoy diciendo Aplica el caso Aplica el caso Sale agua por ahí, sale agua por allá Sale Allá está corriendo como, como loca Y aquí está corriendo para el otro lado, así es que acá está saturando con todo Lo bueno es que le bajamos el nivel ...completo, porque ahora bajó más allá incluso por tener esta de acá destapada. Isla debe ser pedazo de tierra... ...rodeado de agua. Bueno. Denos... Dame un mes y te prometo que esta va a ser una isla. Herman. ¿Y este de acá? No. ¿Cómo se hablando tanto? Te salió uno aquí. No, está borboteando. ¡Oh! No... ¿Qué va a pasar con el camino? Sí lo desablande pero que se drene después, dame, dame dame, un descanso el agua. El agua que le puede llegar es de acá, así es que esto vamos a tratar de mantenerlo lo más pegado al borde posible. Es lo único lo único que le veo para hacer. No hay muchas posibilidades para donde pueda ir el agua. Así es que... No puedo creer esto. <risa> La vale no va a poder creer esto, Ya van demasiado, yo como tres diciéndole, mi amor, encontré vertientes nuevas. Mi amor, encontré vertientes nuevas. Mi amor, me la estamos preguntando. Si les cuento que no sé cómo llegamos a esto, creo que me creerían. Esto es una locura. Estuve hace no mucho rato profundizando esta zanja aún más, pero el problema persiste, claramente, y esta isla que tenemos con la bodega no empieza solo acá, sino que viene de ahí arriba acá hay un par de pozas y todo esto está demasiado húmedo como para ser normal, así es que aquí es donde está la línea de saltos que estamos pendientes de hacer Ahí está la salida, acá está el bump, aquí está la salida que se ha desmoronado bastante y acá atrás está la zanja que reparamos, que está llena por ahí es por donde llega, acá hay un alto, este alto es el que está haciendo que toda esta agua se me acumula acá y como toda esta agua se me acumula acá aparentemente llega lo suficientemente alto para pasarse por acá abajo en algún lugar y empezar a correr acá Básicamente lo que estamos haciendo, bueno, después de todo lo que arreglamos allá, es estar tratando de enrielar esto para que tenga sentido hacia abajo, porque toda esta agua, toda esta agua va a correr, no va a parar porque se lo pidamos. La parte que más me intriga, porque aquí va a quedar la patada ahora o iba a quedar la patada igual, ahí viene el agua, este tubo metinca que está en subida va a llegar acá y va a empezar a llenar este hoyo, esta va a ser mucho peor después porque el terreno ha emanado agua de abajo para arriba, o sea que el nivel del agua o la maría va subiendo debajo de la tierra Cáchate ese era el punto más bajo, va a trepar hasta acá, va a alcanzar a llegar por lo menos entonces ahora estamos llegando al tubo y yo quiero que, ver qué hacer en el tubo porque por efecto óptico, quizás que tiene la pendiente, pero yo no le creo nada ahí se está yendo y está bajando sí, hicieron bien el tubo, buen. va a llegar al otro lado lo que no está bien es este taco acá, lo tengo que sacar ahora por acá, pero vamos a habilitar la pasada por detrás de, de la sequía, eh, esto es pura murra, es pura maleza, el que se sienta mal por lo que estoy haciendo aquí Esta sequía sigue funcionando bien, en la que agrandamos Esta sequía está casi rebalsada pero todavía mantiene el agua ya no, no está volando para acá aparentemente eso se debería secar no la veo correr Esto sigue corriendo, quizás si hay que profundizar más acá no me digas nada yeah. Esta zanja se vació bastante quedó hasta la mitad, tengo que profundizarla un poco más allá Esta zanja ahora ya no está acumulando agua acá así es que todo esto... Incluyendo el salto quizás va a secar más y más rápido Porque ahora que acá ya no tenemos una laguna Al menos no una laguna gigante Y el agua sigue corriendo hacia allá Al tubo que pasa por debajo del camino le tenía muy poca fe Pero <risa> ¿Qué pasó aquí? Se absorbió para abajo oh, Este terreno me tinca que en algún minuto va a ser así Ya Acá está seco el agua que tiramos no dura nada. La tierra traga agua y expele agua. Aquí tenemos el primero yo que vimos Y ahora estamos drenando desde aquí arriba, que también está corriendo agua Y todo esto lo estamos llevando para acá atrás Mientras lo unimos con el de allá Que empezó a salir otra, otra, otra vertiente agua Ah sí, y acá hay otra, que también está corriendo Acá sigue saliendo agua Aquí sigue corriendo el agua Acá sigue inundándose el patio Justo por ahí arriba estaba saliendo el agua que estaba llenando este pozo Pero ahora lo drenamos al lado derecho Lo juntamos con lo que viene de arriba Y sí, estaba corriendo como loco Le dejamos una pasada más expedita El lado de allá se debería empezar a secar Que ni siquiera me había dado cuenta antes que estaba lleno de agua Y, y los problemas de agua no se ve como que se vayan a terminar Si no, preguntarle a él Creo que... Creo que lo que queda por hacer, más que seguir haciendo zanjas, es empezar a adaptar el terreno a los lugares por donde corre el agua. Y espero que no empiecen a salir muchos más brotes de aquí para arriba. Y mi esperanza me la cuestiono hasta yo, así es que... Creo que eso es todo por el video de hoy día. Si es que te gustó este video sobre... Sobre cómo drenar tu pantano... Dale un like. Si tienes algún amigo que no sepa absolutamente nada de drenajes. He estado tratando de bajar el nivel de esta zanja y lo estoy logrando. Si se fijan, hay espuma más arriba. Y eso lo he hecho simplemente abriendo lo más posible allá y esperando a que el agua se, se ponga así. Como lo rápido de un río, en una parte baja. Entonces voy con la pala y le saco ese pedazo y voy bajando el nivel cada vez más. Aquí abajo mejoró mucho el nivel. El agua está baja comparada con la bodega Cacha como suena el salto <risas> Día siguiente al que terminé el video y por suerte hicimos la zanja Cáchate. Está, Está corriendo todo para allá Desde los saltos viene mucha agua y está cayendo todo por acá, está realzándome todo el estacionamiento Así es, que el plan es... está todo mojado. Y viene de acá. Allí está el futuro GAP. Acá está nuestro bump. Ahí está el salto. Y aquí <ríe> nos está cayendo una cantidad de agua brutal. No solo se alimenta de acá. Se ve clarito ahí cómo sale. Sino que también se alimenta de acá. Y para llegar a esto y bajarlo a nivel con la sequía que hicimos nos vamos a tener que meter para acá aquí el agua dejó de correr y voy a revisar abajo rápidamente para estar seguro antes estaba corriendo a harta más agua acá así es que la alivianamos la pega a esa zanja que mantiene a flote la bodega todo lo que ya no cae acá está, está saliendo acá atrás La tajamos de arribita lo más arriba que pudimos y ahora sí nos mandamos todo hasta el otro lado en pendiente la veo mucho mejor que que antes y voy a ir a ver qué está pasando allá. El salto por algún motivo se agrandó y tiene buena tierra arriba. así es que ojalá que todo lo que haya habido allá se venga para acá. Pues y todo lo que va a caer a futuro acá porque aquí atrás hay un pantano. Yo estaba trabajando tranquilo en mi drenaje. Estaba haciendo un hoyo acá. Y se palea así, mira. Una mano en el paraguas y está acá. Y moví la tierra así para el lado. Y ya estaba casi terminando, así es que.. Ya. Tanta cacha como está. No es como que llueve, es como que se está cayendo.